3 minutes jump row Hoy vamos a saltar hacia atrás mientras intentamos hacer las técnicas que hemos aprendido en previos videos. Saltar hacia atrás requiere de mayor concentración y resistencia que saltar hacia el frente. Y si fuiste capaz de ejecutar todos los saltos que hemos aprendido antes, ahora es tiempo de practicarlos hacia atrás. Si tienes una manera única o truco para saltar hacia atrás, compártelo con nosotros en los comentarios. Gracias.